sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave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 Pero pacientemente, pacientemente, pacientemente espero pacientemente hasta que María apareció. Sí, corran las moteadas.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 En seguir haciendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también